Soy Mercedes Muñoz Guillén, historiadora, profesora catedrática jubilada en la Universidad de Costa Rica y quisiera referirme a la importancia de la biblioteca en la vida de la cultura costarricense. Desde pequeña mis maestros me enseñaron que era importante visitar la biblioteca, no solo para buscar información para hacer las tareas en aquel entonces sino que era un centro donde nos reuníamos los jóvenes, niños y jóvenes a no solo estudiar, investigar las pequeñas tareas que nos dejaban sino para compartir con otros jóvenes era un punto de encuentro luego ya cuando a ciertos grados la Biblioteca Nacional en la sede actual era mi refugio. Revisé una por una las colecciones sobre un tema, primero el comercio exterior de Costa Rica y después el tema sobre la evolución del ejército, un tema lleno de mitos, Historia costarricense ha escondido debajo de la alfombra del pasado todo lo que tiene que ver con la institución militar. Mi maestro, don Rafael Obelmón Gloria, en su libro Los Hechos Militares, me despertó la curiosidad por saber más del ejército. Y como él no hablaba de la abolición, yo quise venir a indagar sobre él y para eso las colecciones de periódicos de la biblioteca fueron fundamentales y sabía de libros sobre el ejército que en aquel momento no me atrevía a pedir o a solicitar dado que eran del siglo XIX y en ese momento no sabía de la maravilla de colecciones que tiene la biblioteca. Por eso considero que es muy importante todo. Cumple para los investigadores para la cultura costarricense.